Hola, soy César Nguyen de Chitelevisión, Felicidad Instantánea y hoy te voy a comentar qué vas a encontrar aquí en este canal. Felicidad instantánea. Lo primero que puedas pensar es, eso es mentira, la felicidad instantánea no existe. Bueno, hay determinadas dinámicas y ejercicios en los cuales tu línea de pensamiento puede cambiar y evidentemente tu felicidad es y puede ser instantánea. ¿Qué vas a encontrar aquí? Aquí te vas a encontrar muchas cosas. La verdad que hasta este momento te puedes sentir incluso perdido. Ahora bien, todo lo que vas a encontrar son ejercicios, son dinámicas que hacen referencia a qué? A una mentalidad de hierro, a una resiliencia de hierro, a una prosperidad y abundancia en tu vida que nazca desde ti, desde tus propias creencias, desde tus propias transformaciones. Luego vas a encontrar temas eh, de diferente índole. Yo pienso que somos y estamos hechos de qué, de fusión. Entonces, si estamos hechos de fusión, estamos hechos de muchas cosas, entre ellas creencias que nunca fueron nuestras, empezando por ahí. A partir de ahí, todo lo que puedas encontrar aquí es para generar nuevas creencias. Es para trabajarte el subconsciente hacia el consciente, para trabajarte los valores, para trabajarte la inteligencia emocional, las habilidades interpersonales. Para trabajarte meditaciones, para trabajarte decretos, para trabajar conceptos de un curso de milagros, para trabajar dinámicas de crecimiento que hagan posible cualquier transformación que tú desees. Yo te lo plasmo en diferentes vídeos. Eres tú el que tiene la responsabilidad de mover ficha y de pasar a la acción. Sin embargo, encontrarás que todo tiene la misma dirección y que todo converge hacia lo mismo. Hacer una mentalidad de hierro en tu consciente y en tu subconsciente. Mi experiencia personal desde hace muchísimos años ha sido un poco dura en algunos sentidos, es decir, he sentido, he sentido una emocionalidad muerta, he estado 11 años muerto, he tenido diferentes circunstancias y experiencias un poco paralizantes. Eh, tenido que abrir mi corazón y que abrir mi mente en muchos procesos en los cuales han sido bastante duros para mí, pero te aseguro que he conseguido, he conseguido algo mucho más importante que el dinero, y es tener un amor incondicional y una esperanza de vida tremenda. No pasa nada, de todo se sale, todo se aprende, todas las técnicas, todas las dinámicas, todo lo que quieras en esta vida se aprende. Tú puedes estar en un foso como lo estuve yo. Tú puedes estar en el más absoluta oscuridad como estuve yo. Solo tienes que elegir, solo tienes que querer dar el paso. Solo tienes que salir del armario de los miedos, del armario del pánico, del armario de la incertidumbre, del armario de la duda, del armario de la inseguridad. Si de verdad, de verdad, de verdad quieres cogerlo todo en tu mano y salir al mundo para ese yo soy ese yo soy, yo quiero, yo elijo, yo lo voy a conseguir, pues este canal te puede ayudar, yo te puedo ayudar a conseguirlo, a que saques la luz que hay en ti, la que en algún momento algunas otras personas por sus problemas, por sus creencias o sus patologías, quién sabe, incidieron en ti de forma negativa. Pero todo eso ya está atrás, Puedes comenzar a reescribir, a reeditar tu subconsciente con sus creencias para ser una persona libre y feliz. Solo depende de ti dar el paso. Aquí abajo encontrarás muchas, muchas, muchas imágenes y muchos audios que te van a ayudar a dar pasos. Y para eso lo he hecho. Porque mi vocación eres tú, mi vocación es ayudarte, mi vocación es auxiliarte, mi vocación es empujarte más allá de lo que tú te permites en primera instancia. Para llegar a la felicidad, a esa felicidad que tanto anhelas y a superar esos pequeños traumas que has podido atesorar como yo y que no tengas que pasar por 11 años de muerte emocional. Un abrazo y hasta la siguiente. Te espero Aquí dentro